Porque este... qué tal preguntarte Carlos eh, en base con el resultado la ventaja que, que llevan a Puebla cuál eh, ha sido la conversación que se ha dicho cuál tendría que ser el, el discurso cuál ha sido para no caer en un exceso de confianza o, o relajarse sabiendo sobre todo que de visita les ha costado un poco a lo largo del semestre qué tal porque antes que nada te saludo con mucho gusto eh...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 con mucho entusiasmo de, de poder hacer un buen partido. Ricardo Medina. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Aquí te saluda Ricardo Medina por Imagen Laguna. Carlos, preguntarte, ¿qué se aprendió del partido pasado en donde si bien ganan con una cómoda ventaja, pues bueno, ¿qué errores consideras que no se deben de cometer para lo que sería este final de vuelta? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Este, pues mira, la, la realidad que...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 ¿Me escucha? No, te escucha bien. A ver, ¿a él no te escucha? Te escucha muy entrecortado. Si quieres, yes. yes. mm -hmm. regresamos contigo un poquito más tarde. Sí. vamos contigo, Daniela López, por favor. Hola, Carlos, buenos días. Preguntarte, tú como, como capitán, ¿cómo ves el ambiente ahorita? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está dentro todo el ambiente con ustedes para enfrentar esta semifinal de vuelta? ¿Qué tal, Daniela? Realmente el, el ambiente pues está muy bueno. Obviamente el resultado a favor y las condiciones del partido de ida pues, se dieron. Eh, obviamente a favor del equipo a favor de, de la afición del club pero también veo un equipo muy concentrado un equipo que que está pensando en el partido de vuelta sabemos que es una, es una serie de 180 minutos y bueno, solamente han pasado 90, entonces está el equipo muy concentrado en, en los próximos 90 minutos en, en poder hacer un, un buen partido de vuelta, en poder traer un buen resultado a casa, que es lo que queremos, queremos cerrar con una victoria y, y bueno, obviamente el pase a la final que es lo que todos deseamos y, y todos buscamos, entonces hoy en día yo veo un equipo muy concentrado, obviamente con un plus anímico por el resultado, pero lo más importante que es la concentración. Marcelino sí. ¿Qué tal Carlos? Buenos días Marcelino Fernández del Castillo de, de ESPN. Eh, en la parte final del torneo comenzaron a recuperar eh, jugadores lesionados, otros fueron adquiriendo mejor nivel. ¿Cómo fue? Eh, ¿Qué influencia ha tenido todo esto? ¿no? Que en la parte final del torneo eh, el equipo esté más completo, tenga eh, jugadores que durante gran parte del torneo no pudieron contar con ellos. ¿Qué tal Marcelino? Buen día. Sí, la realidad es que durante el torneo tuvimos bajas muy importantes... Pero también un punto importante a favor nuestro es que durante el torneo la gente joven y la gente que, que pudo suplir a, a esas personas importantes, eh, la, la realidad es que hicieron un, un buen papel, eh, siempre estuvimos ahí peleando los primeros cuatro lugares y bueno, hoy en día que dices que ya se recuperaron y uno que otro del plantel eh, incrementó su nivel, pues sí hace... Hace un equipo mucho más fuerte, mucho más maduro, con altas probabilidades de, de trascender. Y bueno, pues también la realidad es que estamos muy felices y muy contentos de tener eh, plantel casi completo. Obviamente que nos faltan eh, Ulises Rivas y nos falta Brian Lozano, por ahí este Jonathan Díaz, que, que están lastimados todavía. Pero bueno, caso de Fernando Gorrerán y caso de Diego Valdés que se recuperaron y bueno... También el, el tema del Mudo Aguirre que, que incrementó su cuota goleadora, que era lo que todos buscábamos. Vamos con las últimas dos. iniciamos contigo, Mariana González. Buen día, Carlos. Mariana González para El Sol de la Laguna, en Diario Esto. Eh, ¿Qué mensaje le mandan a la afición, ustedes como jugadores, sobre todo porque pues ahorita está contenta por los resultados que se han venido presentando pero aún así se les ha pedido mantener el orden por todo el tema de la pandemia. Entonces, como equipo, ¿qué mensaje podrían enviar? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues el, nosotros nos encargamos de, de la cancha, eh, decirle a la afición que se siga cuidando, que siga teniendo eh, esas precauciones, porque la realidad es que estamos en tiempos inciertos. Sabemos que ha mejorado un poco, pero bueno, también eh, que no se confíen, que que confíen en el equipo, pero que ellos no se confíen en el tema de, de la salud, que sigan los protocolos y que pues nosotros nos encargaremos de, de hacer las cosas bien en la cancha para pronto tener un estadio lleno en su capacidad. Cerramos contigo, Jorge. Carlos, en estas últimas eh, horas de, de cara al partido de vuelta, en los últimos entrenamientos, ¿qué tanto se puede trabajar o, o corregir ya en, en este último tramo? ¿O si ya pasa más por, por un tema mental, por la motivación, por, por el entrenamiento silencioso, como lo llaman ustedes? No, claro que, que tenemos tiempo para mejorar, eh, para practicar, sobre todo el tema de... De, de la salida en la defensa al momento de tener eh, de buscar ese rebote que fue lo que nos hizo daño en Puebla en, en el partido de ida, por ahí la segunda jugada nos la estuvo ganando mucho y el tema de las espaldas entonces tenemos todavía el entrenamiento de hoy para poder mejorar ese aspecto y bueno, como dices tú también el tema mental, el tema del entrenamiento invisible es muy importante no solamente para este partido sino para toda la liguilla, tienes que estar muy bien en tema de salud, en tema mental, para poder trascender, porque esa es la realidad, ¿no? Eh, no solamente en el campo, también en, en la cabeza, en la mente hay que estar hay que estar muy fuertes, obviamente siempre con una mentalidad muy ganadora. Les agradecemos ser, muy buen día a todos.